Saludos cordiales, apreciados oyentes, visores e internautas del hiperespacio virtual. A continuación, voy a compartir con ustedes este maravilloso recurso presente en Internet, la WestQuest, un recurso didáctico para el aprendizaje y enseñanza en línea. Su creador, el PHD, Bernie Doge, 1995. ¿Qué es una WestQuest? Es una herramienta orientada a la investigación donde casi toda la información que se utiliza procede de los recursos web su creador como ya se dijo el phd bernie Doyle, 1995 también es un recurso didáctico en línea bien estructurado que guía a los estudiantes en una actividad definida además les permite el uso de recursos y herramientas para realizar una tarea asimismo es una técnica educativa que integra el uso de Internet a la clase y facilita el aprendizaje significativo y constructivista. La WestQuest incorpora técnicas de aprendizaje cooperativo donde se promueve la investigación para aprender y trabajar en equipo. Beneficios de la WestQuest para el aprendizaje de los estudiantes este modelo permite que el estudiante elabore su propio conocimiento al tiempo que lleva a cabo la actividad el estudiante navega por la web con una tarea en mente el objetivo es que emplee su tiempo de la forma más eficaz usando y transformando la información y no buscándola otros beneficios de la web Quest para el aprendizaje de los estudiantes son su metodología de aprendizaje, basada fundamentalmente en los recursos disponibles en Internet, promueve la motivación en los estudiantes para investigar, contribuye a desarrollar el potencial del pensamiento crítico, ayuda a la creatividad y a la toma de decisiones, desarrolla y favorece la transformación de los conocimientos adquiridos. la esencia de una WestQuest. Una WestQuest se construye alrededor de una tarea atractiva para provocar procesos de pensamiento superior. Los estudiantes tratan de analizar y generar nueva información. A partir de una WestQuest se estimula el pensamiento creativo, crítico e invita a la resolución de problemas, análisis y síntesis de información. La tarea debe consistir en algo más que en contestar a simples preguntas o reproducir lo que hay en la pantalla. Continuando con el tema sobre la esencia de una WestQuest, una WestQuest es una estructura de aprendizaje andamiada que utiliza enlaces o recursos de la triple W y una tarea auténtica para motivar. La investigación de los estudiantes en un tema central con generación de contenidos abiertos, el desarrollo de conocimiento a escala individual y la participación en un proceso de grupo final que pretende transformar la información adquirida en un conocimiento más sofisticado. Seguidamente en la siguiente lámina se presenta la West, West en la enseñanza. Como modelo de aprendizaje le provee a los profesores de las herramientas necesarias para usar las tecnologías de la información desde una perspectiva educativa. Permite la construcción de conocimiento basado en la indagación e investigación, con énfasis en las habilidades del pensamiento de orden superior. El modelo WestQuest ayuda al profesor a planear y a estructurar la enseñanza de una manera creativa donde estén claras las tareas. Otra característica esencial de este modelo es que el trabajo elaborado por los estudiantes puede ser transmitido y compartido, generando así algo útil para todos. A continuación en esta lámina se hablará sobre la estructura de una WestQuest que presenta los siguientes elementos Introducción, establece el marco y aporta la información tarea. Es el resultado final de la actividad. Implica un proceso de investigación y transformación de la información obtenida. Proceso. En él se describen los pasos a seguir, incluyendo recursos y ayuda. Recursos. Son los sitios web fundamentalmente donde encontrar la información necesaria para construir la web-quest. Evaluación. Es la explicación de cómo será evaluada la actividad a través de una matriz o a través de una rúbrica. Conclusión. Aquí se repasa lo que han aprendido los estudiantes y cómo pueden ser aplicados a otros temas de WestQuest. Para realizar una West Quest, hablaremos ahora en esta lámina sobre el diseño de una West Quest. Para ello se deben seguir los siguientes pasos. Seleccionar un tópico o problema adecuado al West 2 escoger un modelo de diseño 3. Describir cómo se evaluará al estudiante 4. Diseñar el proceso 5. Revisar, perfeccionar y mejorar el WestQuest Apreciado lector, apreciado vidente antes de finalizar, se le presenta la webgrafía en la cual aparecen diversos hiperenlaces, mediante los cuales puedes indagar más sobre el tema expuesto y asimismo realizar tu propia webquest para contribuir con los procesos de enseñanza y aprendizaje que requieren los estudiantes. Finalmente, amigos oyentes, amigos visualizadores, Hemos concluido el tema de hoy relacionado con la WestQuest, un recurso didáctico para el aprendizaje y enseñanza en línea. Gracias por la atención dispensada. Hasta otra nueva oportunidad.